Un nacional haitiano de nombre Onel Sanón fue llevado la mañana de este jueves a la emergencia del Hospital Público San Vicente de Paul tras recibir un impacto de bala en el pie derecho que le ocasionó un desconocido para atracarlo en un hecho ocurrido en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco. Ven atracar me quité ese dólar y me dio un tiro. ¿Dónde fue eso? Ahí entra el jabo ¡Ven acá! ¿Cuántas personas uno, uno solo. ¿Qué te dijo eso? él me dijo pasa ese dólar digo yo qué ese dólar ¿Qué va a pasar y si yo no me pase ese dólar ahí mismo me dio un tiro me atracó no te lo llevo a llevar ese dólar ¿no? y llevo ese dólar si ya cuando yo ese dólar yo lo vio me dio el tiro el pie de balata, y pidió balatar y viene un motor ahí yo lo dije llévame para el hospital por favor ¿Qué tú haces en el país? ¿Qué te dedicas? Yo trabajo eh, vaina de podar, cacao, lo que sea, lo que parezco, porque tú sabes cuando uno vive en un país que no es suyo, tú tienes que hacer el trabajo que tú haya para sobrevivir. Yeah. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.